antes de las lecturas armonizo las cartas y a diferencia de otras ocasiones estos videos van a ser mucho más cortos pero aún así llevan el mensaje adecuado va a haber uh, menos o no va a haber mensajes o comentarios personales para que pueda hacer todos los videos por adelantado Recuerda, estos videos ahora sí, ya nada más se publican en YouTube, ninguna otra red social, por favor dale suscribir y a la campanita en recibir todas las notificaciones, es la única manera en que te enteras de que he subido un video. Muy bien, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana del 10 al 16 de abril, ACTION acción nos están tomando, pidiendo tomar acción y dice today I take action and related to the priorities that I have previously put up off. hoy tomo acción en relación a las prioridades que con anterioridad hice a un lado entonces nos es importante para la corte celestial que nos queden claras nuestras prioridades. Primero es esto, luego esto, luego esto, luego esto. ¿Qué? Es tomar responsabilidad, es tomar acción. Para el día lunes y martes la carta dice misericordia. La misericordia va mucho más allá de la empatía.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 Jeremiel, recuerden, es el arcángel que yo cariñosamente le digo contador. Y acá nos están recordando que todo está bien. Puede ser que tal vez tenías planeado algo de cierta manera y resulta que se dio de otra manera. Nos están diciendo, todo está bien. Todo está fluyendo de acuerdo a como lo quiere la corte celestial. Recuerda. Que la voluntad propia y la voluntad divina son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Para el miércoles y el jueves la carta dice. Belleza. Y dice Arcángel Jofiel. Reconoce la belleza. Tu belleza. La de la naturaleza, de una pintura, de la música y de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios como lo eres tú. ¿okay? Esto es como, ya pasó la tormenta, ya relájate, disfruta, goza, sé feliz. ¿okay? Viernes, sábado y domingo la carta dice, disolver obstáculos, es el Arcángel Rafael. Y nos dice, Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presenten. Amén. aparte de quitar obstáculos y abrir caminos recuerda que Rafael es el arcángel sanador el que nos ayuda a armonizar relaciones, situaciones ¿Okay? entonces parece ser que este fin de semana vamos a poder armonizar lo que no estaba armonizado ¿Okay? muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo la carta dice naturaleza ¿Qué? Cuando sale esta carta, obviamente aparte de la naturaleza, en madre de la naturaleza, es de estar en contacto con la naturaleza, también habla de nuestra propia naturaleza, ¿no? de querernos, aceptarnos como somos, de disfrutarnos, ¿okay? de reconocer nuestra propia belleza. Y esto significa que vamos a, a tener acción, de que... No podemos posponer de que ya es momento de actuar. ¿Okay? Bueno, como saben, hago estos videos con mucho amor. Agradezco a cada uno de ustedes que se suscriba al canal de YouTube y también a quienes los comparten en sus redes sociales. Recuerda, los próximos videos no van a ser publicados en cualquier, uh, en otra uh, red social que no sea YouTube. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres con mucho amor. Namaste.